de dar una consulta en el ministerio y trabajar para, para, la, para el Ministerio de Salud Pública. Pero sí viví esa experiencia y recuerdo que cuando iba a hacer la pasantía, oye, eso fue hace 23 años, de, medico, de médico internista, se me ofreció que sí, que si sí, la pasantía salía, pero había que pagar algo, había que hacer algo para que salga rápido. No lo hice porque la, la en ese momento conocí a una persona y aquí Macorís, y él era el director regional y me nombró, no me regaló un nombre, me nombró en un sitio donde me necesitaban, o sea que yo no estaba pidiendo que me nombraran para estar en mi casa, ni, hacer, eh, ni trabajar sino para trabajar una pasantía de posgrado un año y ya ya se, se acabó la pasantía de posgrado y esa tarjeta con esa tarjeta había personas que estaban vigilando cuántas tarjetas habían vacías cada año para, o cada mes para hacer su, su negocio. En Salud Pública se sabe eso desde hace más de 30 años, Víctor. Más de 30 años se sabe que tú pagabas para ser nombrado. O sea, ya que iba el monto iba desde el primer sueldo hasta ofrecer hasta 50 y 60 mil pesos por un nombramiento cualquier persona que quiera un nombramiento imagen salud pública qué difícil que cancelen eh, lo daban y era un negocio redondo eso lo sabía, mira, hasta los chinos de bona, todo el que en, en, su, en su vida llevó un currículum a, a, al ministerio sabía que esa era la primera oferta que tú recibías que para eso salir había que hacer algo, oye, esa era, esa era la frase pero ahora la, eh, los las autoridades nuevas destapan el negocio y lo hacen público. Pero eso era un secreto a voz, eso lo conocía el director, el ministro, todo el mundo lo conocía eso, Víctor. Todo el mundo. El monto iba de 30, 40, 10, depende del, del, del nombramiento. Y en el caso de los médicos hasta le pedían el primer sueldo que salía, que antes era con cheque, ¿te acuerdas, Víctor? Eso, era, eso pasaba en salud pública. Yo espero que eh, esa práctica eh, quede eliminada, porque eso, por eso muchas veces hay personas nombradas en sitios que ni van, que no tienen tipo, ningún tipo de responsabilidad porque simplemente sienten que pagaron para estar ahí. Y, y sin merecérselo, sin tener un currículum, sin tener una... una y eh, Tú sabes lo que yo con mi currículum, como es, no voy a hacer que va a ser el mejor currículum del mundo, pero es un currículum bastante amplio, me vaya a ganar una gente que salió de la residencia hace seis meses. Y, y así es, Víctor. Aún aún, o, aún en, en los últimos años, a mí en, salud, a mí en ese hospital me nombraron tres, tres gastroenterólogos por encima de mí y a mí no me han nombrado. ¿Por qué? Porque sen, simplemente no me monté en el tren de, la, de, esa, de, esa, de esa corruptela. Eso duele porque tú te preparas. como Y, y así lo dice la Constitución. El, yo me preparo como médico para que, la, para que el Estado me busque una posición donde trabajar como médico. No que me nombre para que me lleve el, el cheque a mi casa ni, ni así por el estilo. Pero... Es bueno que se le dé seguimiento a esto y se pare esa, esa esa esa costumbre que había en el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, esa gente que estaban ahí nombrada, Víctor, tenía más de 60 años nombrados ahí, 40, ahí se, ahí se, se pensionaban y el, y, el, y el delito pasaba de generación en generación. Oye, Sergio, y amigos televidentes, en ese mismo sentido qué bueno que se da ese tipo de situación. Pero qué bueno también que tú te refieras al tema. Y hace... Soy uno de los, de los un, sufridos. Con conocimiento de causa, también te adhiere diciendo que ese es un estilo de hacer de ser corrupto que viene de muchos años. Sí. Le tocó a este, a este médico, eh, que era encargado de esa área, como viceministro de Salud Pública, atraparlo, eh, con la mano en la masa, como se dice por pero déjame decirte, él, él tiene, tenía mucho tiempo lo, denunciando lo eso que, él. lo que yo espero es que este médico que fue sorprendido vendiendo puestos como tú señalas Sergio sí. vendiendo Víctor, barrios, a mí me lo ofrecieron yo, o sea, que que se, yo te puedo decir que a mí entonces yo espero que las investigaciones que se van a hacer este médico este que fue sorprendido que lo va a hacer la comisión de ética que preside doña Milagros Ortiz Bots. Que esas investigaciones pues, puedan llegar hasta las últimas consecuencias, porque, por lo que señal, por lo que tú señalas, Sergio, entonces quiere decir que no solamente ese médico es responsable, o sea que hay una cadena de responsables una cadena Victor? que no. también deben de ser investigados y ser sometidos a la justicia. Esta es una otra gran oportunidad que tienen la, las autoridades recién llegadas de seguir dando muestra de que realmente hay voluntad para que las cosas se hagan bien hechas. Porque así como dijo el presidente, que no habrá no, vaca sagrada, ¿verdad? Digo yo, como han dicho la gran sí. mayoría, es ahí que se debe dar el ejemplo y actuar pero, eh, y en la práctica. Pero llevarla, Pinto, y pero Y actuar en la práctica, va a la redundancia. Mírase no el, voy a justificar la práctica, ¿sí? pero ¿tú sabes por qué esa práctica se daba, Víctor? Se daba porque el que lo nombraban sin dar los 50 mil pesos era porque era compañerito de la base, o era del PLD en su momento o era del PRD, del PRM, del, vamos a poner el PRM de ahora, y que era del PRD en su momento, cada, todo aquel que no pagó, fue porque su currículo lo ponían adelante, porque era compañerito de la base, entonces, la corrupción empezaba ahí, sí, pero no es que yo llegué, no, espérate, yo llegué, Sergio Romero, mire mi currículo, yo me gradué en el hospital central, yo tengo esto, tengo otro letro, mire mi currículo, yo quiero que me nombren donde haya plaza. Sergio Romero, ¿sabes lo primero que me preguntó un tipo que ni diente tenía en la puerta del ministerio? Que dónde estaba la carta del partido. Y eso es lo primero que te, te, te preguntaban en Salud Pública, en el Ministerio de Salud Pública. Y eso, me, si hay alguien, que, si hay alguien que, que me demienta y que me diga que no. En el ministerio el, no, histórico, Víctor, le está hablando un médico que se graduó en el 98. Y cada vez que he entregado un currículum en, en, en el ministerio, lo primero que me preguntan es dónde está la carta del partido. Pero, que eh, quién en, te recomienda? Pero en ese caso o sea, Entonces, yo... esa, esa, esa, esa práctica mala, entonces creó la otra. Sí, pero donde entonces... el otro decía, bueno, ellos entran por la por la cuña y yo voy a cobrar para que entren. Eso es lo que pasa, Víctor. Una corrupción es eh, a todos los niveles. Aquí porque era, tú eres compañero de la... es una corrupción. Porque si yo llego adelante y tengo currículum suficiente para ser nombrado, porque este fulano trajo una carta del PLD y ahora del PRM ya es nombrado por encima de mí? Pero ok, sin, sin querer justificar esa práctica del que lleva su expediente y porque está en el partido, porque está pegado, lo nombran, Vamos a suponer, sin querer justificarlo, que como quiere está mal, porque si tú aplicas y tienes las condiciones, no entiendo que, que, que debe ser nombrado también. Ahora, lo que en este caso se está eh, eh, penalizando, y ojalá que realmente se lleve hasta las últimas consecuencias, que a menos de un mes de estar en el ya la práctica comenzó automáticamente, Gracias o sea, la corrupción. Dios. Entonces, esa es la parte que hay que detener. Eso que tú acabas de decir, que para que te nombren como médico, como profesional oh, oh, oh. de la medicina, oh, oh. tú tienes que disponer de uno o dos sueldos, para poder claro. eh, eh, estar sí, nombrado no, eso no, eso en un sector público. Entonces, yo espero que esa cadena, porque ahora no solamente es este viceministro es responsable, es una cadena, entonces Muy eso bien. se lleva hasta las últimas consecuencias. Y con respecto o a sea, ustedes, al mismo Ministerio de Salud Pública, eh, porque si bien es cierto que las, las acciones que ha venido haciendo, implementando el nuevo gobierno, están por encima de los ruidos que se han creado, ¿verdad? Y qué bueno que es así, ojalá y que se siga así, que el, los ruiditos que hayan, pues, estos puedan ser opacados por las buenas acciones que pueda estar haciendo el gobierno. Por ejemplo, se destapa este asunto de un viceministro de Salud Pública vendiendo puestos, vendiendo nombramientos, que se investigue, perfecto, ahí está ahora, que se investigue y que se den detalles de la investigación para que nosotros, podamos creer en que ciertamente se van a investigar. Otro asunto es en el mismo Ministerio de Salud Pública, por ejemplo en el caso de Olivo de León, que es encargado de comunicaciones, ¿verdad? El ministerio pues renunció en el día de ayer por entender que habían cosas parece ser que andaban mal o que había que arreglar y que no se le prestó la debida atención. fue una de algunas de las razones que él expuso en su renuncia en el día de ayer o antes de ayer, creo que fue que, eh, responsabilidad que renunció de este puesto, este destacado eh, periodista Olivo de León, así que son, son ruiditos, ¿verdad? Eh, bueno, que hay que irlo corrigiendo en el camino porque estamos en medio de, una, de un recién establecido eh, gobierno y que hay muchas cosas que hay que ajustar. Pero ya hay que ir ajustándola porque no se puede improvisar mucho para que no nos pasemos los cuatro años improvisando sí, sí, y creando sí. ese tipo de, de ruido que a la, que a la larga eh, pueden causar más daño que bien. Pues sí, Víctor, Entonces, cuatro o sea, gastroenterólogos me nombraron a mí por encima de mí. Cuatro. Cuatro, no uno, no, cuatro. Es así, Víctor, esa práctica es vieja, lamentablemente. Pero vamos, vamos a ver qué pasa. Yo insisto, yo insisto que es una oportunidad que tiene eh, la comisión de ética que preside Doña Milagros Ortiz Bosch, de que las cosas en la práctica sean lo que queremos. O sea, no solamente quedaron en denuncia ni en teoría sí, que, se van, que se va a investigar y que se van a aplicar los correctivos del lugar. Así es que uh, ahí, ahí está el primer caso para que se le dé seguimiento y se le dé respuesta, ¿verdad? De qué pasó, si se sancionó, eh, si se sometió a la justicia, para que realmente la sociedad pueda iniciar creyendo que ciertamente, que no hay por qué dudar, hay voluntad de que las cosas se hagan bien hechas. Así es que vamos, Sergio y amigos televidentes, a otra pausa y de regreso pues seguimos con los comentarios de actualidad de Sergio Romero y quien les habla como siempre por tratado de hacer con la mayor objetividad posible, así que no cambie de su canal su canal 8 porque en breve estamos de regreso con ustedes